Y como pasa el tiempo estamos aquí en el tercer bono de regalo del curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma con adobe Illustrator. hoy le tocó el turno a logo LG empecemos ya hemos adelantado una parte del logotipo insertándolo sobre la hoja de trabajo y conservando el panel de capas vamos a presionar P en el teclado y nos vamos a cerciorar que el color de relleno no exista para empezar a redibujar algo muy importante es que lo puedes hacer con la pluma trabajar de manera directa sobre la l pero ya vimos que la mejor manera es trabajar voy a hacer un zoom aquí con la herramienta del rectángulo muy bien lo vamos a dejar ahí y lo vamos a dejar ahí perfecto ok con shift m vamos a seleccionar primero vamos a seleccionar los dos objetos shift m y ahora los vamos a acoplar una vez que están acoplados la L ya la tenemos prácticamente lista, ¿no? Está ahí dibujada. La letra G la voy a dejar al final porque voy a empezar a explicar acá lo siguiente. Yo puedo redibujar este círculo con la herramienta de la pluma, pero te aconsejo por cuestión de tiempo la elipse. Simplemente con clic y arrastrar, antes voy a hacer un pequeño sub, clic y arrastrar, presionando la barra espaciadora para reposicionarme sobre el mismo, voy a tratar de encontrar los espacios perfectos. Y ahora suelto el mouse y automáticamente tengo ya creado el círculo. Ahora voy a hacer el círculo de afuera con la misma técnica, con la herramienta de la elice, shift, clic y arrastrar. Y vamos a presionar la barra espaciadora para reposicionarme. Muy bien, lo voy a mover un poquitito, siempre tomando en cuenta la referencia izquierda. Y ahora lo voy a soltar. Suelto el mouse y suelto el teclado. Hay algo aquí que está medio raro, que la verdad no me gusta, no sé qué es. Pero no importa, con la flecha negrita lo vas a agrandar. No debería ser así, pero bueno, ¿qué más toca? Lo vamos a agrandar ahí. La L interna, ya sabes con qué. Con la herramienta del de rectángulo. No nos vamos a complicar la vida. Lo vamos a hacer realmente bastante rápido y sobre todo bien hecho. Muy, muy, muy profesional tiene que ser esto. Selecciono los dos objetos, Shift M y ¡pum! ¡Viva la fiesta! Listo. Ahora viene la parte interna para hacer la parte interna tienes tres formas la primera forma sería trabajar con la herramienta de la pluma yéndome por la parte de afuera y trabajándola así como lo estás viendo la segunda forma es ¡ah! ya me vas a decir trabajemos con una elipse interna y luego con una elipse externa eh, está bien y la tercera forma es generar una sola elipse y agrandarle el trazo Yo lo que te recomiendo Shift, clic y arrastrar lo voy a dejar por ahí, justo en la mitad, ¿no? Mira, debes calcular al ojo que esté en la mitad, ¿no? Que esté ahí. Estoy fijándome en la parte superior del logotipo. Lo voy a dejar ahí. Más o menos lo voy a agrandar. Está justo por ahí. Suelto el mouse y suelto el teclado. Aquí me falló un poquitito. Voy a agrandar un poco esto. Solo un poquitito, un pelito nada más, ¿no? Muy bien. Sumo aquí. Y perfecto ahí esta parte que está aquí la vamos a recortar con la herramienta de la tijera presionas C en el teclado mira la barra de herramientas ahí está la tijera vamos a dar un clic aquí barra espaciadora para moverme y un clic acá este segmento para borrarlo con la flecha negra simplemente lo seleccionas y ahí lo tienes seleccionamos el trazo que acabamos de hacer y en la parte superior tiene la opción que dice trazo vas agrandando vas agrandando y ahí hasta tenerlo, ¿no? Perfecto. Para completar el segmento que está acá, la tecla P, esto sí es obligatorio, te acercas donde está el trazo y si te das cuenta, tienes la herramienta de la pluma y al lado tienes una barra inclinada. Vamos a dar justo un clic ahí donde está ese punto o ese nodo, Control z clic, Shift y vamos hasta el final. Ya lo tenemos ahí creado. Ya casi, casi, casi está listo. Muy bien. Ahora voy a trabajar de manera directa con la letra G, sin embargo voy a cambiar en el color de trazo el color para poder diferenciarme qué es lo que voy a hacer. Ahora voy a presionar la tecla P de la pluma y voy a empezar a trabajar. Bueno, si me dices, oye, aquí internamente sí tengo una especie de una elipse, sí, podrías trabajar y ajustar el requerimiento. Yo lo voy a hacer de manera directa con la pluma y voy a empezar desde aquí y voy a trabajar en la parte interna. Eso está terriblemente inmenso. Bueno. Voy a hacer esto. Voy a irme al panel de trazos y lo voy a poner de un centímetro el grosor. Presiono la tecla P o puedo borrar. Voy a empezar desde nuevo otra vez. Voy a dar aquí un clic, aquí otro clic. Recuerda lo que te he venido diciendo a lo largo de estos bonos. Debes encontrar el punto exacto donde empieza o donde termina la línea y empieza la curva. Empieza aquí, es pues, obvio, y sobre todo en la parte superior dónde es que yo puedo encontrar el polo norte como yo le llamo a esto y lo encuentro justamente ahí sobre la marcha puedes presionar la tecla de blog mayúsculas o caps look para cambiar al puntero ¿no? de visualización te recomiendo que lo hagas ahí presionando blog mayúsculas voy aquí clic y arrastro hacia la izquierda y presiono la tecla de shift para que me genere este segmento perfecto de igual manera aquí vas a hacer exactamente lo mismo vas a encontrar la parte más extrema de la línea ecuatorial por así decirlo shift clic y arrastras ahora me voy al polo sur siempre la parte más eh, extrema shift clic y arrastro presionando la tecla de shift perfecto y voy aquí al punto shift clic y arrastro para cambiar la dirección no te olvides presionar la tecla de alt muy bien ahora he cambiado ya la dirección sigo presionando la tecla de shift para generar segmentos totalmente rectos perfecto de hecho los segmentos curvos sí son un poquito medio especiales al final voy a arreglar este problemilla que se me ha generado en la parte inferior igual de igual manera encuentro el punto más extremo shift clic y arrastrar encuentro el punto más extremo shift clic y arrastrar Igual? clic y arrastrar y presiono shift y voy aquí y ya lo he encontrado prácticamente no te olvides primero tienes que redibujar y después retocar lo vamos a retocar con la flecha blanca voy a hacer un zoom acá abajo voy a seleccionar este nodo, lo voy a llevar un poquitito más hacia abajo lo puedes hacer con las flechas del teclado, por si acaso, si lo quieres hacer un poco más exacto y desde el alador me lo llevo hacia la izquierda para engrosarlo aquí pasó algo raro, déjame ver, voy a poner control y automáticamente esto me está indicando que es una línea recta y la verdad soy sincero, no sé por qué está así, pero esto sí sé que tengo que mejorarlo Si sí está así, pero bueno, con la flechita blanca vamos a mejorarlo un poco más acá control 0 y ahora ya casi lo tenemos, me di cuenta que cometí un pequeño error aquí y es esto, voy a poner control y o te vas al menú vista y pones eh, adword o previsualización si te das cuenta esto no está nada recto que lo que tienes que hacer mm, pues reposicionarlo o cortarlo te recomiendo cortarlo para que quede exacto la tecla C, damos un clic aquí damos un clic aquí y con la flechita blanca seleccionando esto lo vas a borrar para unir estos dos puntos, estos dos nodos, los vas a seleccionar con clic y arrastrar y vas a presionar Control-J o Comando-J en una Mac y mira, ya tienes la línea totalmente recta y ya no estaba así totalmente defectuosa. Para arreglar este problemilla que está aquí, vas a hacer exactamente lo mismo, mira. Vamos a presionar la tecla C aquí y la tecla C aquí. Un atajo de teclado muy bueno es este, presiona la, la tecla de Control en una PC y Comando en una Mac, se va a activar la última flecha. La última flecha con la que trabajamos fue la flecha blanca y arrastrar solo seleccionamos este segmento ahora tranquilamente puedes presionar otra vez la tecla de control mira has seleccionado los dos nodos control j muy bien bueno por cuestiones de tiempo no voy a hacer esta parte porque ya me voy a centrar en terminar el ejercicio control y otra vez para regresar ahora vamos a poner color que no estaba nada complicado seleccionas el objeto la tecla I y, y automáticamente ya le has puesto color a la letra g la letra L, de igual manera la seleccionas con un clic, ya has puesto ese color. Recuerda que estoy trabajando con la herramienta del cuentagotas. Presiono otra vez la tecla de control o de comando, clic y arrastro. A ver, clic aquí, clic y arrastro y suelto. Automáticamente se va a quedar con la herramienta del cuentagotas. Doy un clic aquí, clic y arrastro, suelto y automáticamente lo tengo aquí. Aquí voy a tener un pequeño problemilla porque si hago esto, si presiono el cuenta gotas y busco un segmento blanco, pues me va a hacer ese problema. Lo que pasa es que yo, eh, el cuenta gotas, solo está tomando como referencia los rellenos, pero no los trazos. Entonces este trazo que está aquí lo vamos a convertir en un relleno. Te vas al menú objeto, vas a poner la opción que dice trazado y contornear trazado. Automáticamente se ha convertido en un relleno. La tecla I en el teclado y ahora ya lo tienes totalmente blanco selecciono el círculo que está afuera y con un clic y ya lo tengo sin embargo aquí se me ha perdido el ojito puedes hacer esto control y seleccionas el ojito, das clic derecho organizar y enviar delante pones control y control 0. Y bueno pues tenemos ya esta parte totalmente terminada. Trabajar con formas circulares es un dolor de cabeza, sin embargo hay que entender cómo se construyen las mismas y ese es el secreto de la herramienta pluma. Después de todo esto es bajada, se viene tu cuarto bono de regalo. Y suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártela con tus amigos.